Por eso, investigación deductiva, investigación inductiva, investigación hipotética deductiva. Deductiva. A ver, por favor, no sé quién será Joaquín Quiñones García, por favor. Estamos en la semana 12 y todavía no aprendemos, por favor. No sé quién será, no lo voy a admitir, no sé quién será. Si ustedes saben quién es, por favor, pídanle que se identifique. No sé quién será Joaquín, o oh, perdón, Edgardo Joaquín Quiñones García. Reviso aquí mi lista. No lo tengo. Por favor, ya. Bien. Deductiva. Miren cómo se trabaja con el tipo de pensamiento. Deductivo. El COVID-19 se origina en la China, en el Asia, en Europa. Llega a América, llega al Perú y llega a la región Ica. Es un tipo de pensamiento deductivo de lo general a lo particular. Y entonces las investigaciones deductivas estudian la realidad, verifican la hipótesis pero verifican empleando el método deductivo de lo general a lo particular. ¿Por qué hay violencia social en el país? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué los medios de comunicación están parcializados? ¿Por qué hay enfrentamiento entre los poderes del Estado? Y el pueblo no dice absolutamente nada y somos los grandes perjudicados por esa pugna de poderes. Cuando pienso así, ah, es una investigación deductiva porque tengo una hipótesis. Y así puedo encontrar muchos temas, ¿no? Puedo investigar sobre violencia social, sobre democracia, sobre gobernabilidad, sobre violencia sexual, familiar. Pero empiezo a estudiar un macro. De lo general a lo particular. En la investigación de inductiva es todo lo contrario, de lo particular a lo general. Y entonces empiezo a estudiar posiblemente la violencia en casa. ¿La violencia en casa o violencia familiar es producto de la violencia social? ¿Es producto de la violencia social familiar en el Perú? Es producto de la violencia familiar en el contexto internacional. Por eso cuando hacemos el planteamiento del problema, acuérdense, en el planteamiento del problema la metodología nos dice, primero descríbame usted el problema macro. Macro. Internacional. Luego micro. Nacional. Me describe regional o local. Ven, si yo digo macro va de lo general a lo particular, ahí está la investigación deductiva, la investigación inductiva. Entonces, es un, una metodología de razonamiento, es una inferencia, es un tipo de pensamiento que nos enseña a que hay tipo de investigación según la inferencia. Es decir, hay tipo de investigación según el pensamiento, según el razonamiento de allí lo deductivo, lo inductivo. Y también la investigación hipotética deductiva, la hipótesis y la deducción. La hipótesis es un punto de partida. La hipótesis es una premisa. La hipótesis es una inferencia. Y como observarán y escucharán, no Hay mucha teoría y doctrina. Investigación. Según su temporalidad. Según el tiempo de estudio. Hay algunos esquemas. Que exigen. La delimitación espacial, temporal, social. Por eso les decía, no, depende de cada esquema. Delimitación espacial. De enero 2021 a diciembre 2022. Ahí está ese tipo de delimitación. Comprende la localidad o el cercado de ICA, social. Comprende seis meses de estudio. Por eso son investigaciones que exigen la delimitación espacial, social, temporal. Es decir, usted debe poner la fecha de inicio, los meses, la jurisdicción o jurisprudencia, o el tiempo que abarca la investigación. ¿Dónde la encontramos? En el caso nuestro, la encontramos en el acápite que dice justificación e importancia. Observen, analicen. Ya lo hemos hecho. ¿no? Según Meléndez, según Méndez, según Tamayo y Tamayo, o según Roberto Hernández Sampieri, ellos manifiestan que hay Investigaciones por sus justificaciones. Roberto Hernández Sampieri dice, la justificación son los motivos, son los fundamentos teóricos, doctrinarios que el investigador sustenta. Es la defensa de su trabajo de investigación. Entonces, como investigador, yo debo saber, ¿no? Debo saber y debo defender el tipo de investigación que estoy realizando. A eso se llama justificación de la investigación. ¿Por qué la justificación es teórica? ¿Por qué la justificación es práctica? ¿Por qué la justificación es metodológica? ¿La justificación es teórica? porque hay aportes teóricos, doctrinarios, nuevos aportes, nuevos conocimientos. La justificación es práctica porque hay una población beneficiada. La justificación es metodológica porque se aplica instrumentos o se aplica un instrumento para recopilar y poder recabar los datos. Entonces... Hay muchos tipos de investigación. Según su temporalidad, puede ser social, puede ser temporal. En el caso nuestro, la justificación es de acuerdo al esquema que desarrollamos. Por eso existe investigación longitudinal e investigación transversal. Longitudinal. Se caracteriza por observar a un individuo o un evento durante un tiempo establecido con el propósito de identificar los cambios en las variables realizadas. Longitudinal. Observen que allí tienen ustedes su cronograma de actividades, ¿cierto? Pregunto. ¿Todos ya tienen sus cronogramas de actividades? ¿Me están escuchando? ¿O están tomando su lonchecito? Sí, o, o doctor. Ya, por eso estoy preguntando. Allí ustedes tienen todos sus cronogramas de actividades, ¿cierto? Sí. Ahí, es, sí, ahí sí. está un ejemplo, ojo de investigación longitudinal, porque allí estoy precisando el tiempo, ¿cierto? El tiempo de duración de mi investigación. Lo que aquí dice tiempo establecido, lo pongo, miren, de azul. Tiempo establecido. Entonces, en una investigación longitudinal, ¿no? Hay un tiempo, hay un cronograma de actividades, que en la práctica lo tenemos en la parte final. Ya de nuestro proyecto, donde allí dice cronograma de actividades. Por eso la investigación es longitudinal. Es transversal. Suele comparar las características de diferentes individuos en un momento específico. Deben tener en cuenta que antes de elegir cualquier tipo de investigación, debes delimitar los objetos de estudio. Identificar qué tanto sabes del tema elegido y a partir de ahí encontrar el método adecuado para que tu investigación sea todo un éxito. Por eso la investigación es longitudinal. Porque hay un tiempo, hay un cronograma establecido. Es transversal porque ya elegí la metodología adecuada. Lo encontramos, reitero, en el capítulo que dice metodología. Por eso yo debo saber si es básica, pura, teórica. Si es documental. Si es explicativa. Si es transversal. Si es descriptiva, si es no experimental, si es de enfoque cuantitativo o cualitativo. Por eso la investigación según su temporalidad, según su tiempo de alcance, según la planificación, entonces es longitudinal, porque hay un tiempo, hay un cronograma establecido. Es transversal porque ya elegí y definí mi metodología de estudio. también hay un tipo de investigación que se llama transeccional. Es transeccional porque en un momento adecuado aplico un instrumento de recolección de datos. En la práctica no es más que su entrevista. Es su encuesta. Y es el cuestionario que usted ya debe haber sustentado o puesto en su trabajo. Preguntas abiertas. Miren, esa es la teoría y doctrina. Y así vamos a encontrar mucha teoría, mucha doctrina de investigación. Hay otros tipos de investigación según su propósito. Toda investigación tiene un objetivo. En el caso nuestro, tenemos objetivos general y específicos. Otros esquemas consideran el propósito de la investigación. Es decir, ¿cuál es su finalidad? ¿Cuál es su propósito de investigación? ¿Para qué investiga? Eso ya usted lo debe saber. Elijo sobre crimen organizado es porque tengo un propósito. Elijo sobre sicariato tengo un propósito. ¿Elijo sobre subsanación voluntaria? Tengo un propósito. ¿Elijo sobre violencia familiar? ¿Sobre hacinamiento? Tengo un propósito. En el caso nuestro, reitero, se llama objetivo. Pero según su propósito o finalidad, la investigación es aplicada tecnológica y aplicada científica. Se utiliza... Para generar nuevo conocimiento y ponerlo en práctica con el propósito de favorecer la vida de las personas. Les hablaba, ¿no?, sobre el COVID-19. Ahí está. La investigación tecnológica y a su vez también científica. ¿Por qué? Porque el propósito ha sido favorecer la cura e evitar las enfermedades de las personas. Cuando esa investigación tiene como propósito curar, defender la salud pública, la salud social, la salud de la población, entonces es una investigación aplicada, tecnológica, se ha investigado y se va a aplicar a la sociedad, a las familias, a los pacientes para revertir o revertir cuadros de enfermedades. Ahí está, con el propósito de favorecer la vida de las personas. Eso mayormente lo hacen en investigaciones cualitativas. Investigación aplicada científica se utiliza con el propósito de medir variables específicas para pronosticar un comportamiento. El comportamiento social, por ejemplo. El comportamiento social. El comportamiento de un grupo de personas. El comportamiento de un grupo político. El comportamiento de una institución, el comportamiento del Congreso, el comportamiento de las Fuerzas Armadas, el comportamiento de los grupos sociales, el comportamiento de los grupos defensores de los derechos humanos. El comportamiento del grupo Garabiela o Adela Ramos, que motiva o incentiva un determinado comportamiento individual, social, familiar. Esa investigación es aplicada y es científica. Y así, hay otros aportes teóricos, doctrinarios. ¿No? Una interrogante. ¿Cuáles son los tres tipos de investigación? ¿Cuáles son los tipos de investigación que se realizan? O que mayormente se realiza. Hablando de investigación. y Ajá, ahí están. ¿No? Pero ya yo debo saber a estas alturas qué es exploratoria, ¿cierto? Ya hemos dicho, las investigaciones son exploratorias cuando no se han investigado. O poco o no mucho se han investigado. ¿Cuándo es descriptiva? Son descriptivas porque describen hechos, sucesos, fenómenos sociales, naturales o ambientales. Como en el caso del derecho. Mayormente nuestros trabajos describen hechos, sucesos. Sicariato, crimen organizado, violencia familiar, hacinamiento en las cárceles, etcétera, etcétera. Por eso son descriptivos. Y causal, porque las investigaciones describen causa-efecto, origen-consecuencia. ¿Qué nos dice Roberto Hernández Sampieri? Es un ícono en investigación. Citado por Kellinger, 1975. ¿Qué nos dice al respecto? Sobre la investigación. Científica. Podemos definirla como un tipo de investigación sistemática, controlada, empírica y crítica de proposiciones hipotéticas sobre las presumidas relaciones entre fenómenos naturales. Así define Kerlinger. Citando a Roberto Hernández Sampieri sobre investigación científica. Y la investigación científica es sistemática, es planificada, es controlada, es crítica, trata de explicar las relaciones entre los fenómenos naturales. Hoy decimos que la investigación científica es sistemática, planificada, coherente. Requiere demostración, planificación, explica los fenómenos naturales, sociales, ambientales. Evolucionan los conceptos u opiniones de las investigaciones. Y así vamos a ir encontrando una serie de sustentos teóricos. Doctrinarios de parte de diversos autores. Según diversos autores. Las investigaciones pueden ser según su propósito. Pura o aplicada. Pura. La pura es la básica. Es la teórica. Es la doctrinaria. La pura es cuando hay aportes teóricos doctrinarios. La aplicada es cuando investigo para resolver un determinado problema, por eso aplicada. Cuando les dije no, como ejemplo, la aplicación de un taller para la mejora de comprensión lectora, la aplicación de un taller de redacción, la aplicación del método Six Sigma, oiga, eso es aplicada. Según el nivel que alcanzará la investigación explorativa. Son tipos de investigación que casi nunca se hacen o poco se hacen. Según el contexto o la demanda, como el COVID-19. ¿Quién había investigado? ¿Qué países? Bueno, el contexto así lo requería. Se investigó. Descriptiva. Describe hechos, sucesos. Como en derecho. Explicativa. Porque trata de explicar. El nivel causa-efecto, el origen-consecuencia. ¿Qué origina el incremento de la violencia familiar? ¿Qué origina el incremento del hacinamiento en las cárceles? Ah, el hacinamiento en las cárceles se origina por la detención preliminar. Hay muchos detenidos. Sin ser juzgados están detenidos, es la opinión de muchos juristas. Por eso es que están llenas las cárceles. Bueno, es la explicación. ¿Por qué el juez ordena su detención? Porque en su teoría y doctrina es para garantizar el debido proceso. Para que no haya obstaculización. Y para que la investigación se lleve sin ningún problema. Bueno, son sus criterios o razonamientos pero hay que tratar de explicar el origen. ¿Por qué las cárceles están llenas? Tiene un origen. ¿Por qué hay violencia sexual? Hay un origen. ¿Por qué hay aumento de sicariato? Hay un origen. Esos son los tipos de investigación. En la opinión de autores, y como podrán escuchar, la teoría y doctrina es muy vasta. Sabiendo teoría y doctrina, yo simplemente defino... Mi investigación de acuerdo al esquema. Según las fuentes que originan la información, pueden ser. ¿Qué tanto efecto tienen las resoluciones de la OMA? ¿Son efectivas o no? Quiero investigar sobre sanciones de Indecopy. ¿Cuántas resoluciones hay metido a Indecopy? No solo Indecopi. Hay otras instancias, como Sinermin, esas instituciones reguladoras o controladoras que o cuya función es defender al usuario los derechos de los usuarios, ¿qué tan efectivas son? Entonces, ¿debo investigar cuántas resoluciones han emitido en el año 2021? Ah, cuando hago ese tipo de investigación, es una investigación documental. ¿Cuántas medidas cautelares, cautelares ha dictado el Poder Judicial en la región Piura, Lambayeque, en el Cusco? No lo sé, pero quiero saber si tienen un real sustento. Ah, es una investigación de campo. Cuando hablo de esos tipos, entonces estoy hablando de investigación cualitativa, porque la investigación cualitativa se basa en... Fuentes documentales, trabajo de campo, observación, acción, investigación histórica. Mientras que la experimental, mayormente lo utilizan, la experimental la utilizan otras áreas o carreras, como ciencias de la salud. Hay diseños experimentales, cuasi-experimentales. En el caso nuestro, mayormente son no experimentales. Y así, ¿no? Hay mucha teoría y doctrina al respecto. La investigación, según tamaño y tamaño. Tamayo, 2004. ¿Qué nos dice Tamayo al respecto? ¿Qué nos dice? La investigación científica es un proceso que mediante la aplicación del método la investigación científica es un proceso que mediante la aplicación del método científico método significa vía, camino, dirección metodología es organización planificación, secuencia demostración, comprobación y el método científico es el método de la investigación científica es científica porque es un conjunto de ciencias, es un conjunto de conocimientos debidamente planificados, con rigurosidad, que requieren sistematización, que tienen un orden, que tiene una consecuencia. Toda la información debe ser relevante, clasificada, fidedigna, debe ser veraz. Para verificar, corregir o aplicar los conocimientos que se obtengan. Por eso, la metodología científica obtiene productos, obtiene resultados. Para eso investigamos. ¿De dónde surge el problema? Surge del contexto. En el caso de derecho, ¿de dónde surge el problema? Surge del contexto. Del contexto social, histórico, cultural. El crimen organizado... En este actual contexto no es el crimen organizado de hace 30 o 40 años atrás. La violencia familiar, la violencia sexual, de este contexto no es el contexto de hace 20, 30 o 40 años atrás. Las cifras son espeluznantes, alarmantes. Horrorizan las cifras. El sicariato De este contexto. No es el sicariato de hace 20 o 30 años atrás. Por eso la investigación científica planifica, sistematiza, ordena, corrige, selecciona, verifica la información. Cuando es fidedigna, verás, empieza entonces el proceso de investigación. Para ir corrigiendo o haciendo aportes teóricos, doctrinarios en el proceso. Y aplicar esos conocimientos obtenidos. Por eso hay una población beneficiada. Allí está la justificación práctica. Porque en la justificación práctica hay una población beneficiada. Es lo que nos dice Tamayo y Tamayo. Zorrilla y Torres. ¿Qué nos dicen al respecto? La búsqueda de conocimientos y verdades que permitan describir, explicar, generalizar, predecir los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad. Es una fase especializada de la metodología científica. Por eso se investiga, porque la búsqueda de conocimientos... La búsqueda de la verdad son constantes. El conocimiento o el conocimiento y la investigación no tiene un límite. No tiene... ...una estadística determinante. Se investiga constante, continua y permanentemente. Por eso Zorrilla nos dice... La búsqueda de conocimientos y verdades permiten describir, explicar, generalizar y predecir fenómenos, tanto en la naturaleza como en la sociedad. Se investiga hechos, sucesos, fenómenos sociales, naturales, culturales, ambientales. Es lo que nos dicen estos dos autores. Y así investigando encontramos muchos tipos de investigación Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Batista clasifican a la investigación en los siguientes tipos de estudios según su alcance para ellos, las investigaciones mayormente son exploratorias. Como lo venía manifestando, son exploratorias porque son tipos de investigación que casi nunca se investiga o poco o nada se investiga al respecto. El cáncer, hace 40 años, al cáncer de hoy, ha cambiado la ciencia y la tecnología. El SIDA. Desde sus inicios a la fecha. Los grandes países desarrollados son los que mayormente son los abanderados de estos tipos de investigación. Quizás por su desarrollo, por su ciencia, por su tecnología investigan, Por la tecnología que tienen a la mano. Descriptivos. Ahí encajamos nosotros en derecho. Describen hechos, sucesos, acontecimientos.